Mr. Carlos. Y en este video, seré la voz, para Tecnotutos, experto. El tema que trataremos el día de hoy será, cómo poder descargar cualquier video de internet, de una manera, totalmente sencilla y rápida. Bueno, los materiales que vamos a necesitar son, primero, tener conexión a internet. Segundo, tener instalado el navegador, Mozilla, Firefox, para todos aquellos, que aún no lo tengan instalado, deben hacer lo siguiente. Deben bajar a la descripción del vídeo, allí les he dejado un link, donde encontrarán el instalador del navegador. Por si tienen dudas el link, lo he subido por Google Drive. Así que no se preocupen por publicidad. Para todos aquellos que ya tengan instalado el programa, les recomiendo que adelanten este video, al minuto. 2.34 Ahora continuemos con los que no lo tienen instalado. Una vez que hayan descargado el instalador de Mozilla, se van a la ubicación en su ordenador, donde lo han descargado. Allí encontrarán un archivo, punto RAR, lo que ustedes tienen que hacer es. Pararse sobre él, dar clic derecho, y de las opciones que se marcan, dar un clic a la opción extraer aquí. Esto les descomprimirá el instalador. Luego, seleccionan el instalador, le dan clic derecho, y de las opciones que se despliegan, le dan un clic a la opción que dice Ejecutar como administrador. Esto les abrirá la ventana de control de cuentas de usuario. Simplemente le damos un clic a la opción que dice Sí, porque si le damos un clic a la opción que dice No, esto impedirá que se instale el navegador. Una vez le demos un clic en la opción Sí, en Empezará la descarga e instalación del navegador Cuando termine la descarga e instalación del programa Este automáticamente se abrirá Ahora sí, empecemos con el video. Paso número 1. Abrir el navegador Mozilla Firefox. Paso número 2. Escribir en la barra de búsqueda. Video Download Helper. De las opciones que nos aparecen, nos vamos a la primera. Esto los mandará a la página de los complementos para Firefox. Este complemento que vamos a instalar se llama Video Download Helper. Ahora le daremos un clic a la opción que dice Agregar a Firefox. Luego le damos un clic a la opción que dice en inglés Add. Y luego a OK. Listo, ya está instalado esta extensión o complemento. Esta es su página oficial. Bueno, hasta aquí sería toda la instalación del complemento, video, download, helper, para Firefox. Antes de probarlo, debo aclararles lo siguiente. Cuando vamos a descargar un video, de páginas como, Youtube, que se encargan de poner el video, en diferentes calidades, Video, download, helper, les va a pedir que instalen un programa, el cual es un convertidor, que trabaja con el complemento facilitándole la descarga y la conversión de videos. Así que yo, les he dejado, también en la descripción de este video, un enlace donde encontrarán el instalador del convertidor, para el sistema operativo Windows X64 bits si tu posees un equipo que no tenga el sistema operativo Windows o no es de x64 bits te recomiendo que no instales este programa sino que sigas trabajando con video download helper hasta que el navegador te pida que lo instales ya que el mismo te mandará a la página oficial de descarga según el tipo de ordenador que poseas o quieras trabajar ahora haré la instalación para aquellos que van a instalar el convertidor para video download helper este convertidor se los he dejado en los dos links, que hay en la descripción, la diferencia es que en uno está solo, y en el otro está con el instalador de Firefox. Ustedes escojan, el que necesiten de esos dos links. Yo en mi caso lo haré con el primero, que es donde está el instalador de Firefox. Esta es una instalación muy sencilla, solo hay que pararse, sobre el instalador, que está en una extensión, .exe, darle clic derecho y luego en ejecutar como administrador, e inmediatamente se nos abre la ventana de control de cuentas de usuario, y como lo expliqué al inicio del vídeo, le damos donde dice Sí, luego seleccionaremos nuestro idioma, en mi caso es el español, luego en aceptar, luego en siguiente acepto el acuerdo siguiente de nuevo el siguiente y por último en el botón que dice instalar y para terminar en finalizar y listo ya está instalado el convertidor ahora continuaremos con la demostración Bueno, para la demostración les he preparado un video, el cual es un capítulo de una serie, lo escogí porque normalmente, no hay forma de descargarlo, como verán no me aparece, el icono de descarga, ni lo puedo descargar con, JDownloader, ya que el usuario que subió este archivo, no me lo deja descargar, para poder descargar este video con, video, download, helper, lo que hay que hacer es lo siguiente, y simplemente lo reproducimos, y nos daremos cuenta que el icono de, video, download, helper, automáticamente, cambiará, y tomará color, ahora lo que hacemos es parar la reproducción, y nos paramos sobre el icono de, video, download, helper, y le damos un clic y se nos abrirá una pequeña pestaña donde encontraremos el video que estamos reproduciendo. Simplemente nos paramos sobre el video que nos aparece. En este caso el mío se llama temp2e1.mp4. Le damos un clic. Y ahora se nos abrirá una ventana donde nos pregunta dónde queremos guardar el video y con qué nombre. En mi caso lo guardaré en descargas. Y lo dejaré, con el mismo nombre, que viene por defecto. Y luego le daremos en aceptar y automáticamente comienza la descarga de nuestro vídeo mientras descarga este capítulo de la serie les enseñaré cómo descargar vídeos de youtube con video download helper lo primero es abrir youtube después escogemos el vídeo que queremos descargar en mi caso yo escogí este bueno, para poder descargar el vídeo, hacemos lo mismo que hicimos para descargar la serie. Ponemos a reproducir el vídeo, lo detenemos, y luego nos vamos al icono de Video, Download, Filter. Y, cliqueamos sobre él. Bueno, como verán, al hacer esto, no solo nos aparece nuestro video, sino que nos aparece la lista de calidades, que podemos escoger para descargarlo. Descargar videos, de páginas como Youtube, es lo mejor, ya que podemos escoger la calidad en que queremos descargarlo, y no tenemos que aceptar una única calidad. En mi caso, yo quiero descargarlo en 1080x720, y el formato, que sea .mp4. Así que escogeré esta opción. Y luego la cliclearé. Después hacemos lo mismo que con el otro video. Escogemos la ruta de descarga, el nombre, y luego le damos clic en guardar. Y empezará la descarga de nuestro video. Ahora ya está terminando la descarga del video de YouTube, así que lo abriré para mostrarles la calidad. Como pueden ver... Está en buena calidad, justo como yo lo escogí, además está completo. Ahora, volvamos al navegador, para ver la descarga del otro vídeo. Ahora, esperaré que termine la descarga, para mostrarles la calidad. Todo depende de la velocidad del internet. mía, una descarga, video, download, helper, nos muestra una notificación, como esta, ahora, les mostraré la calidad, del video, descargado, lastimosamente, no les he mostrado, ni les mostraré el audio del video, por temas de copyright, y, como pueden ver, el video está en la calidad, que seleccionamos, no hay errores de ningún tipo, además está completo, y lo más importante, no posee ningún icono de derechos de autor. Bueno, gente de Youtube, hasta aquí el tutorial, espero que les haya gustado. Si es así, denle un pulgar arriba, suscríbanse, comenten. Si este video les ha servido, compártanlo con sus amigos, y hasta la próxima. Gracias por vernos. Se despide Carlos, para Tecnotutos Experto.